Bueno, ¿qué tal otra vez? Hoy vamos a ver una cosita así muy concreta de la mesa, que es simplemente el retorno de los, effects, retorno de los efectos o de los FX y de los efectos incluso que podamos poner en, en los envíos auxiliares que están en estéreo, ¿vale? Que es una manera, luego veréis, para intentar hacer envíos también a, a los auxiliares de, de mono que habitualmente se van a utilizar más para, para monitores de suelo, eh, para los músicos y demás. ¿no? Entonces, el, bueno, el principal tema de retornos en cuanto a los dos eh, efectos que hay dedicados a la mesa, es decir, los dos buses que hay estéreo para los efectos que están aquí abajo, el FX1 y el FX2, es bastante sencillo, ya que en principio estos eh, efectos no son no se puede utilizar para otra cosa, son, son efectos, lo que podemos cambiarles el, es el efecto que lleva cada, cada uno de ellos ¿no? entonces en, en el caso del, del FX1 tiene, tenemos aquí en la parte derecha una zona en la cual podemos ir directamente a editar, marcar el, el Q, es decir, la, la escucha del canal encenderlo ya, y apagarlo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? ahora mismo si, si veis, el, tendríamos eh, encendido la edición de, del canal y aquí es donde podríamos elegir el efecto que, que más nos convenga. En este caso, en el FX1 tenemos una Reverb Hall y en el FX2 tenemos una Reverb Plate. Y si os parece, pues en esto de aquí vamos a poner otra Reverb de escenario y un, y un delay, ¿no? En el auxiliar 19 y 20, por ejemplo, que podemos eh, entrar a, a verle. Este de aquí tenemos ya metido un estéreo delay y en el siguiente, en el 17 y 18 hemos metido una rever Stage. Esto luego lo veremos para, para ver cómo configuramos esos retornos de auxiliares con efectos hacia los monitores de, de, de escenario o donde nos venga bien. ¿no? En principio vamos a ver los dos FX1 eh, y 2 que son los que están programados para que salgan a, normalmente a los Main stereos, o sea, a lo que es al, al, al concierto, a la sala o, o en este caso a las piezas principales. ¿no? Entonces, bueno, pues esto inicialmente es muy... Es muy sencillo Como sabéis la, los, los, Vamos a quitar los reenvíos El retorno de estos dos efectos Del FX1 y FX2 Lo tenéis en la segunda capa De, de canales, en la primera Pues en este caso teníamos configurado la mezcla de, de la actuación y en la segunda No habíamos utilizado el 25 al 40 Y tenemos aquí los dos retornos De, de todos los efectos ¿vale? Los tenéis también aquí arriba En el momento que, que toquéis veréis que el el efecto va bajando en su retorno ¿vale? El retorno al main, exactamente en el otro ¿no? Y aquí tenéis la posibilidad de desactivarlo Y activarlo rápidamente Por alguna, alguna emergencia Incluso se dé la escucha para escuchar el, exactamente qué es, qué es lo que está pasando con ese, con ese efecto ¿vale? Entonces por ejemplo Si os parece Aquí teníamos enviado este efecto pues El FX1 que es una, una reverb Hall Habíamos enviado pues, a la caja Un poco al Chaston, a los Toms y un poquito de heads ¿vale?, aparte de las guitarras y demás. Entonces, bueno, si queréis, vamos a vamos a escucharlo el, el, retorno, el retorno, Yo voy a, vamos a escuchar lo que es a través de los monitores directamente, no lo voy a grabar porque, es, teóricamente, como suena en, en directo, simplemente os lo iréis por el, por el micrófono de ambiente, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, bueno, pues, si empezamos a escuchar el... Vamos a escuchar la batería, por ejemplo, del Input 1, ¿no?, pues ahí como veis, Está oyendo ya la rever porque va al, al retorno que se está escuchando en, en sala. Si yo aquí hago un, una escucha de la caja, le voy a escuchar sin rever, porque yo ahora mismo estoy utilizando la salida de monitores de la mesa, no la salida de PEAS principal. ¿vale? Esto es, mmm, es importante porque si queréis oír la, la rever tenéis que ir a, a escucharla exactamente en, el, en, en, en otro canal. No podéis escucharla directamente en, en las escuchas. ¿vale? Si veis aquí la propia rever en su en su en segunda capa si queremos ir al que para escucha tendríamos que apretar aquí para poder escucharla si lo apareceis en, en monitores ya estaríamos sin, sin rever vale entonces si queréis escuchar la, las escuchas de la rever directamente aquí o como hemos visto aquí vale por ejemplo vamos a coger y, y cortar el, el sonido de, de caja para hacer solo la escucha de la rever ya subiros un poquito para que la el escucha está en la rever que está entrando en la hall y aquí abajo tendríamos la otra rever que en principio como solo estábamos escuchando batería esta la rever plate la utilizamos para las voces vale entonces aquí no escucháis nada aunque tengas puesto el el cue de, de escucha y aquí escucharías la rever exactamente si te parece bien para hacerla más larga más corta como te parezca vale quitamos la escucha y nos entraría con lo subido demasiado toda la batería, ¿vale? ¿Vale? Y eso es en, en principio todo el lío, entre comillas, que puedes tener de la, de la rever eh, en los retornos, ¿vale? Y los retornos, como os digo, de los FX dedicados están en los dos últimos canales eh, que tenéis en la, en la segunda en la segunda capa, ¿vale? Con él, por lo que sé, si queréis, pues podéis bajar, subir el retorno... ...lo que os parezca en ese momento, ¿vale? Y como he hecho directamente, entonces, si queréis también, desactivarlo. Ahí sonaría, si lo apreciáis, si la reverb, ¿vale? Pues en principio eso es lo único que se puede hablar de retornos de los dos FX... ...porque en principio no tienen otras opciones... ...que, que esa salida, de hecho si, si... os fijáis aquí en la rever. ...miren, ahí se nos cuela siempre una, una voz... ...está por ahí, no sé, perdida. Entonces, eh, si veis ahí en principio... Como os digo, lo único que tenéis eh, de tema de retorno de, de esos efectos dedicados los tenéis aquí directamente, ¿vale? Si entráis en, en, su, en su configuración, podéis ver si ha sido enviado o no ha sido enviado. En este caso estamos enviando al auxiliar 1. Lo vamos a quitar para verlo después. Porque es donde tenemos un poco el, el mayor de los líos, entre comillas, con el resto de, de efectos. Ahora mismo estos efectos los podríamos enviar al auxiliar 1, si queremos, simplemente haciendo un reenvío de estos efectos al auxiliar 1. Auxiliar 2, auxiliar 3, no habría ningún problema, ¿vale? Lo haríais entonces mandaríais, si queréis, pues la rever a, a los monitores que estuviese utilizando en estos auxiliares. Pero ahora tenemos que ver cómo haríamos si lo que utilizamos es estos otros auxiliares, cómo los podríamos enviar a, a los auxiliares que, tenemos en, en, que hemos utilizado como monitores, ¿vale? Entonces, eh, bueno, voy a cambiar ahora la configuración para que podamos escuchar externamente los, los, que fuesen los monitores de los músicos y vamos viendo cómo hacemos envíos y cómo enviamos reverb para que no sea la reverb que hemos utilizado, por ejemplo, para la sala, sino la reverb stage o cualquier otra que queramos poner para, para ese monitor específico sin tener que mandar toda la reverb porque si hemos utilizado estos dos efectos, por ejemplo para la reverb principal y lo hemos utilizado en voces, en guitarras, en la batería si yo hago un envío al, al auxiliar 1, que es el monitor número 1, por ejemplo, de la batería y le mando un poco de reverb, porque me lo pide será un poco raro, pero si me lo pide el abrir la reverb de, su, de todo lo que se utiliza, o a sea, SFX1, ¿no? que en este caso pues están las guitarras, etc. Etcétera, etcétera. Y a lo mejor pues, no quiere que se vea ni siquiera la reverb de las guitarras, sino la reverb de su caja y pegando, pegando duro. Entonces, ahora veremos cómo podemos utilizar esto para, para utilizar otras, otras opciones. Bueno, ya he hecho los cambios, ahora lo que he hecho ha sido configurarlo para que lo, escuche, lo que vayamos a escuchar sean los monitores de, de los músicos. Entonces, voy a coger dos salidas, por ejemplo, los monitores. ...el Auxiliar 1 y el Auxiliar 2. Como hemos dicho antes... ...hemos utilizado el, el FX1... ...para parte de la batería, ¿no? Y también para algunas guitarras y demás. Aquí tenemos una rever Hall. Si, por ejemplo, el batería me pidiese... Pues, eh, ...un poco de rever, que quiero un poco de rever en la caja... ...porque le gusta... Eh, ...si yo le mandase... El, ...el envío que hemos visto antes... ...la posibilidad de que yo envíe... ese FX1 al Auxiliar... ...es decir, que yo le hiciese esto... ...en la capa 2 estoy enviando el retorno de la rever al auxiliar 1. Si yo hago esto, le va a venir la Reverb, eh, primero, una Reverb excesivamente larga para que esté en el escenario, que va a crear mucha más bola. Hay que intentar ser más simples en todo esto en el escenario. Y además le van a venir Reverb y todo el resto de cosas que, que han entrado, pues, de los toms, de, de las guitarras y demás. Entonces lo que hacemos es, en el 17-18, por ejemplo, lo que podemos hacer es introducirle eh, una Reverb, en este caso pues, una, una rever Room, Vale, que tenemos aquí, la hemos elegido eh, densidad 1.2 o 1.1, perdón, de uno 1.2, 1.1 uno uno vamos a poner que sea cortita y el resto pues los dejamos igual, con un low pass filter a 14.000 y, y quizás lo que hagamos será en un, un, subir un high pass filter probablemente para que no llegue mucho grave y también se crea ahí un, una pelota ¿no? entonces nos dejarlo en 50 si os parece aquí no se va a crear pero en el escenario si, si la rever que llegáis es, es muy gorda pues puede crear hums y demás que, que, que os complica el tema de acoples en, en sus graves y demás Entonces bueno, pues vamos a, como he dicho, vamos a meter aquí este, este efecto Y vamos a enviarle además eh, ese efecto a la caja Pero ese auxiliar en principio no tiene por qué, por qué ir a, al, al estéreo Lo Tenemos aquí desactivado el estéreo como veis Y ese auxiliar en principio no va a ningún sitio Está ahí quietecito y lo que vamos a hacer es enviarle al pues al auxiliar 1, ¿no? si queremos, y ahora lo vemos lo vemos como. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es en, en la capa 1, pues le enviamos, en el 16-18, eso lo enviamos a la caja, ¿no? Entonces, vamos a, a poner el envío y ahora estaríamos escuchando el monitor del, del batería, ¿vale? Entonces, el, el envío que tenemos ahí, al auxiliar número 1, le enviamos caja, cuando empiece, empezará a sonar la caja. ¿Vale? escuchando el, el monitor de, del músico ¿vale? que estamos enviándole caja y además quiere oír un poco de bombo pues vamos a enviar ¿vale? y ahora nos pide un poquito de rever, porque raro será que lo haga pero bueno, esto es un ejemplo nos pide un poco de rever, y entonces si le enviásemos esta de aquí que es el FX1 es decir, si hiciese esto un auxiliar 1 ¿no? Le está llegando esta reverb que es muy larga, y además le va a llegar rever de guitarras y demás. Ahora las guitarras las tenemos, las tenemos quitadas, pero si las pongo, si lo escucháis, ¿sí? estás oyendo en el fondo, le está llegando la reverb de las guitarras, y no quiere oír las guitarras para nada. Entonces lo que no podemos hacer es hacer ese envío, ¿no? el envío que hemos hecho al auxiliar número número uno. ¿no? Entonces lo que hacemos es, bajamos el envío de reverb, Vamos vale. a bajar un poquito la caja para que se me diga mejor Y lo que tenemos es el envío que le hicimos al 17-18 ¿no? Entonces esto sería lo que sería interesante Es poder enviar al, al auxiliar 1 este envío ¿no? El problema está en que si nosotros los ponemos en los auxiliares Y vamos al auxiliar 1 No tenemos en un fader para, para enviarlo ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es devolver esa rever en, en esta mesa concreto hasta que algún día tengamos aquí la posibilidad de hacer un, un patch de envío, es utilizar, en este caso, el sistema que estoy utilizando yo es el sistema Dante, y lo que tenemos que hacer es reconducir esos auxiliares para que me entren por dos canales, ¿no? Los dos canales que, no, que me parezcan. Y para eso es muy útil utilizar nuevamente la segunda capa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el canal 33-34 para enviar el, los dos auxiliares eh, que hemos puesto, exactamente el 17-18. Y lo vamos a tratar como un canal estéreo, ¿vale? que este sí lo podemos enviar al auxiliar número 1 como si fuese un canal, un track, una entrada de, normal de, de música. ¿no? Entonces, lo que hacemos es en el, en el Dante, lo que hacemos es que estos dos auxiliares que tenemos eh, aquí, el 1 y el 2, lo vamos a enviar también a los canales que, que nos parezcan bien de la, de la Yamaha. ¿no? Entonces, vamos a mandar, por ejemplo, pues a los canales, hemos dicho 33-34, ¿no? pues enviamos. Aparte de estar enviando al, al músico en, en su canal, pues lo que hacemos es marcamos, eso ya lo explican otro vídeo, así que no lo voy a explicar, pues no estoy explicando siempre lo mismo. Y ahora mismo tenemos ya un envío de antes duplicado, es decir, el, tenemos el envío... Eh, del monitor y los auxiliares que nos entran directamente en canales vale entonces ahora vamos a ver cómo está entrando estos canales a rever que hemos enviado a la, a la caja no entonces ahora lo que hacemos es volver a, a poner la música como está llegando ya nos va a estar llegando aquí al 33 34 la rever de los auxiliares 17 18 vale que creo que lo he puesto bien pero ahora 18, acá ah, ya que hemos metido los auxiliares que no son. Vale. Lo cambiamos en un momentín. 17 y 18. Vale. Entonces ahora nos, estaba, nos, nos, nos va a estar llegando aquí la reverb, ¿vale? 3364. Si ahora quitamos, tenemos los tonales normales. Aquí nos va a llegar la Reverb de 23-34, Ya lo que sí podemos hacer es hacer ese envío del auxiliar directamente al, al auxiliar número 1, ¿vale? Entonces podéis estar escuchando el envío que se ha hecho de la caja, en este caso a través de este canal, por los canales que no retornan exactamente los dos auxiliares, 17-18, que están viendo el T-334. ¿no? Entonces aquí lo que tienes que hacer para que os den el T-34 es en la capa principal seleccionamos el, la entrada y tenemos que venir aquí a... A, a marcar exactamente los inputs que queréis que, que entren aquí, ¿no? Entonces vamos, vamos a entrar si queréis en el 79 a través del SUT33, decimos que OK, ¡Hala! qué susto. Entonces lo que hay que hacer es normalmente emparejarlos vale, para que se cree un estéreo. Y aquí tenéis la rever de la caja, ¿vale? Entonces aquí lo que hacéis es, si os pide esa reverb, o sea, es en la medida que, que bueno, que quiera o que tú creas que sea necesario darla. Entonces, si tenéis ya el retorno esos auxiliares, que redirigís al auxiliar 1 o al 2 o, o al que os parezca, ¿vale? Sin necesidad de enviarle este de aquí, porque si le enviamos este de aquí, como os decía, os llega a rever, pero os llega a rever de todo lo que se ha enviado rever. En este caso, como, os, como hemos visto, estaban quitadas las guitarras, vamos a meterlas. Si lo veis ahí de, de lejos, estás oyendo la rever que está metida a las guitarras, ¿vale? Entonces... Pues hemos dicho que no, bueno, pues que eso realmente no interesaba. Si lo veis ahí, mirad la diferencia. Ahí simplemente se está enviando Rever a la caja. Vale, entonces esa es la manera que tenéis de reconducir en esta mesa los auxiliares a otro auxiliar, porque no tenemos la posibilidad de hacer un envío, un envío directo de ese, de ese auxiliar. No, entonces, eh, si en algún momento podemos tener aquí el patch. ...para hacerlo internamente pues lo, bueno, pues lo podríamos hacer reconducir auxiliares los retornos a mesa... Eh, ...aquí la manera de hacerlos, es reconducir los, los auxiliares en, en los retornos a través del Dante... ...pues cogiendo esos auxiliares y trayéndolos a, a la mesa por un canal... ...en este caso bueno, pues lo hemos hecho por el, por el canal tn 334 ...lo emparejamos porque es una rever estéreo o en mono... ...como queréis mandarlo al escenario, tengo en cuenta que es un monitor mono... ...tampoco tiene mucho interés en que sea en estéreo... ...era más o menos bueno, pues para que se escuchase un poquito mejor... Pues si acaso lo, tenéis que hacer lo mismo, por ejemplo, con unos iniers que estén en estéreo. En ese caso, pues mandáis la reverb en estéreo y lo mandáis por pues, cualquier inier, por ejemplo. Si yo aquí en el 910 tenemos si un inier, pues haríamos igual, mandaríamos la reverb al, al inier y así eh, esa reverb que estamos mandando no se mezcla ni viene eh, con otras reverberaciones de la reverb general que hemos que solemos utilizar aquí, no, para, para el escenario. Vale. Bueno, ese es un poco el tema de retornos de efectos, en este caso aquí el retorno general del efecto lo tendréis en auxiliar 17-18 si Exactamente igual que tenéis aquí el, el de Rever y Delay, pues aquí lo tendréis que ir a la, a, a la capa de Output, de salidas, y tendréis aquí los retornos Esto lo suyo es pues, marcar aquí un Rever Stage o Rever Room, ir marcando aquí lo que os parezca me, mejor, cambiar los colores para identificar rápidamente los, los retornos ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco los retornos en, de efectos en, en, en esta mesa cuando utilizamos para, sobre todo, para reenviar efectos a los auxiliares. Si lo hacemos para tener una, una reverb más, pues muy sencillo. Este de aquí lo único que tenemos que hacer es, una vez lo tenemos seleccionado, es, como sabéis, aquí arriba marcar el estéreo y ahora mismo ese auxiliar ya sale directamente al estéreo. Entonces sería utilizar, pues a lo mejor, tres efectos para sala, ¿no? En, en este caso, como os digo, hemos utilizado... El, el auxiliar para efectos que no son de sala, sino de, de escenario y lo que hacemos es, como habéis visto reconducirlo por, por Dante ¿vale? pues eso es básicamente el tema de retorno de, de efectos en, en la Yamaha TF ¿vale? espero que os haya servido y si hay alguna cuestión o pregunta pues la podéis hacer como siempre un saludo a todos